¡Es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, sus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Uh -huh. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como. Bien lo escucho, hace wu. ¡uh, uh, uh, uh! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu ¡uh, uh, hu uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, La sirena del camión hace wú ¡uh, uh, uh, uh! por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como. <tose>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 Los limpia parabrisas hacen swish, wish, wish Swish, wish, swish, swish, wish swish, swish, swish, swish, swish. Los limpia hacen swish, swish, swish por toda la ciudad <risakich> El bombero del camión hace shh shh El bombero del camión hace sh shit. por toda la ciudad ruedas del camión ¡hí!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 Comer no ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! Ma. ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, chom, chom! ¡Mamá, mamá! Ma. ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, chom, chom! Me despertaste y me duchaste. Fui a la escuela por horas y horas. Subí al autobús.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 Puedo comer un. No, no, no, no. ¿Podemos comer espinacas? ¡Saltar! Thank <laughs> you.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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú?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 entonces todos se movieron y uno se cayó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 Arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana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 Yankee Do sí, ya sé Yankee Do Grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas. Yanki Dodo sí, ya sé Yankee Do dudo Grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas.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 Se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vio a sus ovejas ya en casa Pequeña Butit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas papas, siete papas más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 ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. quiere ¿qué ella qué va a hacer? Hasta que lo encuentre sin en un zapato bailará. Kikiri, ¿qué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 Soy el otro no Diddle diddle dumpling mi joyón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 La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó a una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones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 Perme.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 se queda solo el queso se queda solo hay under rio el queso se queda solo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 Vete ya, regresa otro día Mi hermanita quiere jugar lluvia Vete ya Seguridad en el camino Sujeta la mano